Yo quiero que sea mi wifi. Comprarte un anillo, ay see. Viví estos los diamantes. Ojalá fuera como antes. Javi, Bidieli, tú eres más baby. Friar como el hielo, tan fría que me congelo. Javi, Bidieli, tú eres my baby. Tan como hielo, tan fría que me congelo Hijo ya se tan wet, quiero un filipatek Comprarme un chalet, collar titanels Vivir en Pedralbes, en ti vida voy valme, Es una casa grande, vivir sin preocuparme Esta es mi final fantasma no, sí. Me queda genesis Ya no siento el éxtasis. Me paguen por cantar Soy una estrella a brillar Yo no grabo en estudio Vos loco paga pluvio. Mi viste un plain cane Tome puta con champagne Mi rimas vuelan sesos Rick cool, -e. Yo quiero que seas mi wifi, comprarte un anillo ay sí. eres todos los diamantes Ojalá fuera como antes Tú eres más baby, ya como el hielo, tan fría que me congelo, vivi y, tú eres más baby, ya como el hielo, tan fría que me congelo, amante brilla.